Hola profesor y compañeros, junto con Miriam Casitúa, Rodrigo Palape, Gabriela Saavedra, Kelly Vargas y yo Constanza Arancibia, vamos a presentarles el laboratorio 5 sobre el efecto de la pilocarpina. Nuestros objetivos son definir autorritmicidad, eh, nódulos inauricular, células marcapasos y nervio vago. Además, entender los efectos de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos sobre la frecuencia cardíaca. También entender las cinco fases del potencial de acción cardíaco, y por último entender y explicar los efectos de la pilocarpina sobre el corazón. Bueno, como habíamos visto en otra presentación, el corazón consta de dos bombas en general y cada bomba sería una bomba bicameral que consta de una aurícula y un ventrículo. ¿Qué es lo que hace la aurícula? Lo que hace es eh, transportar la sangre al ventrículo porque eso es una bomba débil y el ventrículo derecho lo que hace por su parte es eh, transportar eh, la sangre a la circulación pulmonar para oxigenarla, luego llega al ventrículo izquierdo que apoya y hace entrar la sangre al ventrículo. Y sale la sangre a la circulación periférica para proveer de oxígeno al resto de los tejidos. Eh, tenemos el sistema de conducción del corazón. Eh, lo que pasa es que hay músculos especializados en excitación y conducción dentro del, del corazón. Y eh, lo que hacen es controlar las contracciones cardíacas. Esto parte desde de, el nódulo sino auricular con las fibras autoexcitables que generan sus propios potenciales de acción. Eh, estos van de la aurícula, empiezan en la aurícula, se contrae la aurícula, luego el, el, el, el potencial va para el nódulo aurículo-ventricular sí, y eh, se retrasa un momento y luego pasa por el hash de X y llega al sistema de burquinaje que hace que se contraigan las ventrículas. El nódulo sinoauricular específicamente eh, se puede son fibras autoexcitables. ¿Por qué son autoexcitables? Porque poseen dentro de su, su membrana eh, canales de sodio abierto, eh, una determinada cantidad de sodio abierto siempre. Y lo que hace es que cuando eh, llegue a su potencial de reposo, no es como las demás células, que es, es como plano, es, es constante. Sino que eh, empieza a aumentar en el tiempo la despolarización hasta alcanzar el umbral y se genera un nuevo potencial de acción. La fase de la polarización de, lo, de las células ventriculares eh, parte con una despolarización completa con el, el, la entrada de sodio. Se despolariza completamente, luego se repolariza de forma. Eh, de una, eh, por un pequeño tiempo, hasta, hasta determinado momento, por la entrada, de por la salida de, de potasio eh, por canales que se abren, pero luego se compensa porque los potasios dejan de salir eh, y empieza a entrar calcio. Esta es la fase 2. Luego, en la fase 3, eh, deja de entrar el, el calcio y deja de salir el potasio. Y, y lo que pasa es que se repolariza rápidamente y llega a la fase 4 para repolarizarse completamente. Bueno, el sistema nervioso autónomo eh, regula eh, determinados eh, procesos del organismo, como la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Este sistema eh, funciona de manera autónoma, o sea que no necesita el esfuerzo consciente de la persona. Eh, este sistema es la parte del sistema nervioso que inerva los órganos internos, incluidos los vasos sanguíneos, el estómago, los genitales, el corazón, etc. Aquí se pueden ver en esta tabla eh, todas las funciones que tiene dependiendo de la estructura. Y eh, tiene el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales, la simpática y la parasimpática. Eh, en la división parasimpática tenemos el sistema nervioso parasimpático que controla los procesos corporales durante situaciones ordinarias. Habitualmente se dedica a conservar y restaurar. Por ejemplo, retarda la, la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Eh, el nervio vago eh, va a liberar a la celticolina que se va a unir al receptor mus muscarínico M2 en las células eh, marcapaso del corazón. Las fibras nerviosas que secretan la acetilcolina se denominan fibras colinérgicas y en general la acetilcolina tiene efectos parasimpáticos, o sea inhibidores, sin embargo puede, puede tener algunos efectos simpáticos. El sistema nervioso simpático se encarga de la respuesta de lucha o huida, por lo que a nivel del sistema cardiovascular responde aumentando la frecuencia cardíaca y dilatando los vasos sanguíneos. Los neurotransmisores más importantes aquí son la adrenalina y la nora, norepinefrina. La acetilcolina, como dijo mi compañera, es uno de los principales neurotransmisores del sistema parasimpático y se encarga de mediar la actividad sináptica del sistema nervioso. Esta acetilcolina posee dos grandes grupos de receptores. En un, en un principio tenemos los receptores nicotínicos y después tenemos los receptores muscarínicos que son receptores acoplados a la proteína G un fármaco un colinérgico fármaco actúa al estimular o producir efectos equivalentes a las acciones del sistema nervioso parasimpático a través de la producción de efectos similares de la acetilcolina al actuar directamente sobre sus receptores o inhibiendo la enzima Colinesterasa. La pilocarpina es un agente colinérgico parasimpático mimético y actúa en los receptores M2 y M3 muscarínicos de la acetilcolina. Aunque la función principal eh, como medicamento se los síntomas de la hipofunción de glándulas sal salivales, también puede producir efecto en el sistema cardiovascular, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Bueno, tenemos varios usos para la pilocartina, por ejemplo, para tratar la resequedad bucal en el síndrome de Sjögren, el cual es un trastorno del sistema inmunológico que tiene como síntomas característicos la resequedad de boca y de ojos. Eh, también se usa con el mismo fin en pacientes que están siendo tratados por radioterapia por distintos tipos de cáncer, ya que al aplicar radioterapia resultan dañadas las glándulas salivales de la persona. Y por último, también se usa en modo de gotas para tratar los síntomas de glaucoma. En cuanto a los efectos cardiovasculares, como ya mencionaron antes, la pilocarpina es conocida por presentar actividad agonista sobre los receptores muscarínicos del tipo M2 presente en la musculatura cardíaca y debido a que estos receptores muscarínicos están acoplados a proteína G, se espera que esta tenga una reducción en la frecuencia cardíaca. Bueno, para realizar este experimento primero vamos a pulsar en experimento y seleccionar modifiers of heart rate. En eh, segundo, vamos a pulsar el tapón de la botella de pilocarpina y la vamos a arrastrar hacia el corazón. Después observaremos los efectos y por último presionaremos Record Data para guardar los datos y oh, eh, ver la tabla con los resultados. Ahora procederemos a responder las preguntas acerca del experimento. Bueno, entonces como vemos en la imagen, al echar la pilocarpina sobre el corazón de Rana se produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Eh, si avanzamos la diapo, podemos ver que eh, se estabiliza esta frecuencia a los 44 BPM. Y aquí debemos tener en cuenta que eh, la frecuencia cardíaca normal de este corazón de rama es 60 BPM aproximadamente. Entonces, para concluir, podemos decir que se definen conceptos como autorritmicidad, nódulo sin auricular, células marcapasos y nervio vago. Además, se explican las cinco fases del potencial de acción cardíaco y se evidencian los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre la frecuencia cardíaca y por último mediante eh, la simulación eh, se observan los efectos de la pilocarpina sobre el corazón